Muy buenas tardes, muy buenas tardes a toda la gente bonita que nos acompaña esta tarde de inicio de semana. Mi nombre es Javier Cruz, integrante de la compañía de Teatro Penitenciario. Aquí a mi lado tengo a mi compañera Tania. Hola Tania, ¿cómo estás? Hola. Y mi compañero, compañero, nuestro compañero, mi queridísimo amigo Eric. Hola. Este, bueno, en esta ocasión vamos a dejar un poco el tema eh, canero, ¿no? La verdad, este, pero pues esto también lo hila. Estamos en la azotea, en el huerto del Centro Cultural Autofestivo del 77 y por eso tenemos aquí a mis compañeros para que nos platiquen qué podemos encontrar, qué podemos comprar, qué podemos obtener, qué podemos aprender aquí en el huerto. Pues muchas gracias Javi por la invitación. Eh, sí, nosotros tenemos aquí en el 77 un huerto urbano. Eh, desde hace cuatro años eh, mis compañeros y las personas que trabajaban aquí eh, lo activaron eh, nos ha costado un poco eh, pues mantenerlo verde, pero estamos retomando las actividades. Ahora justo también por la cuarentena, pues es, creemos que es una de las actividades principales con las que queremos arrancar y reabrir las puertas del 77. Eh, y pues sí, estos días, aunque hemos estado cerrados para el público, hemos estado viniendo a a trabajar, eh, tenemos asesoría también de, de algunas compañeras y, y pues eso hemos estado eh, pues sembrando, cosechando, regando las plantitas y porque la intención es que hagamos un huerto comunitario, estamos aprendiendo a hacer composta, estamos también acercándonos con los vecinos a, a pedirles sus residuos orgánicos, entonces es parte de que conozcan el espacio, y conozcan los proyectos que se están llevando a cabo aquí. Sí, está bien padre. <risa> este, también muy pronto eh, vamos a abrirlo para el público. Eh, ¿A partir de cuándo, también? Pues estamos calculando que a principios de octubre. Eh, la, las actividades pues van a ser talleres para que ustedes puedan aprender a hacer composteros en casa. También actividades orientadas a educación ambiental. También queremos abrir las puertas para que ustedes, si tienen ganas de aprender a sembrar, les podemos dar eh, un, un guacal o una maceta y ustedes vienen, siembran y, y pues juntos vivimos como todo el proceso, ¿no? De eh, siembra, cosecha y hasta, Limpia, riega. Exacto, eh, plagas, todo eso. Nosotros estamos aprendiendo. Y lo, eso es el, lo padre, como el intercambio no entre todos, aprender en conjunto. ¿Qué más podemos encontrar aquí en el 77, mi querido Eric? En el 77 encontramos desde stand-up, obras de teatro, eh, talleres, cosas gratuitas. Eh, pero lo que quería decir no era eso, sino que... Si ustedes tienen algunas cosas que ya no quieran, como macetas, como tambos grandes, Botas, plantas cubetas. también, que pues la verdad, algunas plantas se dan en muchísima, en una dimensión muy grande. Si ustedes ya pues dicen, ah, ya me estorba o ya no tengo donde ponerlas, aquí son bienvenidas, las pueden traer en Abraham González, número 77, casi esquina Lucerna, aquí son bienvenidas, todas sus cosas. O, o de esas, ¿cómo se llaman? Semillitas. Semillas. Si tienen, también para poder plantarlas y no las quieren donar o vender a muy bajito costo. <risa> sí, porque pues recuerde que somos autogestivos, somos y, autogestivos y ahorita pues, sí. está medio cabrona. Y pues sí, de verdad, apoye, apoye este tipo de proyectos. Vale mucho la pena, de verdad. Uno piensa de niño ver plantas en la casa y no sabe por qué. Muchas veces de verdad no sabemos por qué. Sí, sí. Nada más sabemos que son de sol y de sombra, nada más. Ah. Y aquí pues te, te enseña aprendes cuáles son si son las de sol y cuáles son las de sombra no este y aprendes muchas cosas de verdad yo estaba platicando hace rato con Irma este le iba a invitar pero ya se tenía que ir ya se le había hecho tarde no dice que sí. se le pasó el tiempo aquí llegó temprano y se fue hace rato este y pues me explicó todo ¿no? que ya se ya ya ya se transplantaron hay hay algunas plantas a la venta ya uh -huh. este tenemos cactus tenemos Big Vaporru, iba a decir Big Vaporru, es una que huele como a Vaporru, no a menta, huele como a menta. ¿no? Tenemos la que es buena onda, que es banda. ¿no? La verdad es... ¡Ah, Este Y tenemos, lo que es las, tenemos bastante sábila, eso es como para la mala vibra, para la gastritis, usted la pela, le echa en agua, la disuelve y se la toma. Eh, pues aquí nos encuentra, aquí, ya lo dijo mi compañero, aquí en Abraham González, número 77, en la Colina Juárez, estamos entre... Los rines y las autopartes, es el único centro cultural en esta calle. Este, la verdad, eh, pues aquí estamos cuando gusten. ¿Algo más, mi querido Eric? Pues ahora sí, vengan al 77 aparte del, de, del huerto. Tenemos talleres gratuitos como pintura, como serigrafía. La serigrafía no es gratis, pero está como, como taller. Eh, tenemos obras de teatro. Aquí se encuentra la compañía de teatro penitenciario con sus obras. Hay stand-up, hay open mic, eh, bueno, tenemos muchísimas que... cosas que pueden encontrarlos si se meten a la página de internet ¿Cuáles son nuestras me... redes sociales del 77? El 77 <risa> desea Y sí, en, en nuestras redes vamos a estar eh, poniendo todas las invitaciones para el huerto También pues la compañía va a regresar con una temporada El por 25 acá. de septiembre, estamos, esperan, los estamos esperamos. Estamos muy contentos de tenerlos por acá de nuevo. Y <ríe> claro que sí. Sabemos que no, pero pues... Y además estrenan el 25, y el 25 justo tenemos nosotros un bazar. Y en el bazar es eh, pues un evento justo para igual generar ingresos para todas las personas que trabajamos en, en este espacio y en Forest Shakespeare entonces vamos a tener a la venta también eh, macetas, libros, ropa, de todo un poco A partir de las 10 de la mañana Entonces este, no duden en darse una vuelta y en la nochecita se quedan a, <risas> a ver teatro penitenciario Sí, es más, ¿Qué? aquí les invitamos a una chela Sí, porque también a, <risas> tenemos cafetería Exactamente eh, Pueden venir a echarse una rica ensalada, una rica botana, los pollo pops Un tecito de jengibre Favorito. Está, ajá, el favorito de, de los, cocteles, cocteles, los de, hoteles los cócteles que de verdad saluda Mike eh, Mike Luna hace unos cócteles poca madre de verdad este se lo va a pasar a todo, de verdad se lo va a pasar muy bien si ustedes vienen y se pasa todo un día aquí en el 77 se va a olvidar que pues, es 40 ¿no? Pero, pues, y estamos. más adelante también queremos hacer como este enlace con entre el huerto y los los platillos y las bebidas eh, de nuestro restaurante entonces también conforme nosotros tengamos como más Cosecha y más hierbas y más comida acá en el huerto. También ustedes la van a poder probar en todos los platillos que vendamos aquí en el 77. Algo más, Edith? nada más, nada más. Eh, bueno, le recuerdo las redes sociales. La, eh, somos la compañía de Teatro Penitenciario en el Face, en el Twitter arroba en eh, nuestro correo prisión, arroba foroshakespeare.com Mi nombre es Javier Cruz. Esto fue radiando en Cana desde el huerto del Centro Cultural Autogestivo el 77. Vámonos, que ya nos vieron. Venga. Bye.